A precalentar el horno a 180 grados y por favor no te saltes este paso porque es muy importante. Vamos a poner en un bol mediano una taza de jugo de naranja, media de aceite, media de soda o agua, una cucharadita de esencia de vainilla, 3 cuartos de taza de azúcar y vamos a revolver e incorporar esto muy bien. Vamos a agregar una cucharada de decorante porque en este caso yo uso jugo preparado, pero si es jugo de naranja no hace falta. Esta es una taza de harina que vamos a siempre tamizar con la harina antes de incorporarla en una preparación. Esto evita que queden grumos y que queden pedacitos de harina en la masa cuando la cortás. Vamos a incorporar todo muy bien y vamos a hacerlo esto de una taza a la vez. Son dos tazas de harina y vas a incorporar una a la vez. Una vez que te quede todo así muy lindo, vamos a poner el bowl en un costado y vamos a traer una pera, una manzana o una banana, la fruta que vos más quieras. O directamente no le pones ninguna fruta. Acá te estoy enseñando cómo cortar una, una pera y cómo sacarle el centro, ¿ven? Es súper fácil. Esto puedes hacerlo también con una manzana y tratar de desperdiciar la menor cantidad de fruta posible. Cortamos esto en cuadraditos para poder incorporarlo a la masa de la torta. revuelven con movimientos envolventes pero tampoco queremos mezclar de más agregas una cucharadita de aceite en un molde para torta puede ser estos de vidrio o los de metal ponemos la masa y si tenés una espátula de goma en este caso va a venir genial para poder aprovechar toda la masa que queda en el bowl siempre te recomiendo tener una en tu casa de esta forma no desperdiciamos casi nada de masa y vamos a llevarlo al horno por 40-45 minutos. Y miren, no ensuciamos nada. Esto lo va a dejar reposar por 15 minutos. Una vez ya reposado, vas a intentar desmoldarlo primero tratando de despegar los bordes. Y después, como ya pusiste aceite, se va a despegar sola cuando la des vuelta. Ahora los voy a cortar para que puedan ver cómo queda por dentro. Es una locura súper rica y si la haces... Porfa etiquetame y déjame verlo para que también pueda compartirlo y dame tu opinión. Si te gustó la receta, si, si la hiciste con la pera, si la hiciste con otra fruta o si la dejaste así nomás, no hace falta que pongas frutas. Miren cómo está, miren, súper esponjosa, súper rica. Así que espero que te guste y nos vemos en la próxima receta.